Yeah, yeah, K.U., yeah. Estoy viviendo el momento, no todo el mundo me quiere contento Lo malo se lo lleva al viento, si falle antes mamita lo siento e Estoy viviendo el momento, no todo el mundo me quiere contento Lo malo se lo lleva al viento, si falle antes mamita lo siento Camino en la street, dejo mi marca Baby sabe quién soy Rompo la tarima, como la parca Baby vamos slow En ningún tema suena igual En la escena todo es banal La gente me quiere ver mal Y yo solo quiero escapar Dime qué quieres que haga si yo no encuentro el control de mi vida te Callas un rato y todos se viran. Dime qué quieres que hagas si yo no encuentro el control de mi vida. Problema causó forzativa, la ganga con flow delictiva. Mi hermano allá afuera lo tengo pendiente. Si pasan gritando delincuentes, discúlpense en la zona, ando ausente. En la cabina estoy presente. Si me voy un rato, me extrañan. Si me quedo para siempre, me engañan. Estoy grabando con el Brian. Si ven el loguito, lo rayan.